Hola chicos, hola a todos. ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos al taller Conociendo los Bosques Tropicales. El día de hoy, nuestros amigos de Biología y Teridología, bueno, es, es un departamento de investigación, nos van a enseñar sobre los bosques tropicales que hay en el Perú y también los que podemos encontrar en el mundo. ¿Y qué será un bosque tropical? ¿Por qué se le llamará tropical? Todo eso hoy día nos van a enseñar la Miss Macy y la Miss Kira. ¿Vale, Bien, chicos. Entonces, les dejo con ellos. ¡Arecito! Gracias, Miss Gracias por la presentación. Muchas gracias. ¿Cómo están, chicas y chicos? Buenos ¿Cómo? días. Y vamos a dar comienzo a nuestro taller Conociendo Nuestros bosques Tropicales, me gusta, me gusta, me gusta. al que con mucho gusto se han inscrito de manera totalmente libre y con gran interés. Vamos a comenzar cerrando los ojitos, vamos a cerrar los ojos y vamos a recordar en qué momento nos hemos conectado con la naturaleza durante nuestras vidas. Van a recordar en qué momento han tenido ustedes una experiencia con la naturaleza con los árboles, han tenido una salida de campo, con la familia, en el colegio, cuando todavía podíamos salir? Ahora eso está difícil, pero hemos tenido la oportunidad de poder hacerlo en algún momento. Y ahora más que nunca lo valoramos mucho, mucho. Entonces ahora lo que vamos a hacer es cerrar los ojos y ponernos a recordar en ese momento que nosotros salimos de campo con la familia o en el colegio. Vamos a ir recordando, vamos a ir recordando y vamos a recordar que habían ahí quizás plantas, quizás árboles, flores, pasto. ¿Qué otras cosas podemos recordar allí? ¿Qué otras cosas han visto en sus salidas de campo? Vamos a recordar En esa salida de campo quizás El aire fresco La tranquilidad O el estar acompañados Con más amigos o con la familia si ¿podrías hablar un poquito más alto? Se te escucha algo bajo Ok, gracias Pili Entonces Vamos a comenzar Recordando esto, nuestro viaje. Como ya bien nos han presentado la señorita Ángela, nosotras, eh, Pilar y Maisie, a quien habla, les vamos a llevar por un viaje a través de los bosques tropicales. Y vamos a comenzar desde el espacio. A nuestra Tierra Ese punto azul pálido ¿Lo ven? ¿Lo ven? Ven ahí el planeta Tierra En medio del espacio Y ven ahí unos numeritos ¿Eh? Estos numeritos son las coordenadas geográficas con las cuales nos podemos orientar en el lugar en el que nos encontremos en nuestro querido planeta. Y desde el espacio nos vamos a ir acercando cada vez más a nuestro planeta Tierra. Y ahí podemos observar unas líneas bien conocidas por ustedes. La línea ecuatorial, el ecuador. Unas líneas referenciales llamadas la del Trópico de Cáncer y la del Trópico de Capricornio. Son unas líneas amarillas que pueden distinguir una al centro, la del Ecuador, la que cada vez nos vamos acercando, y los respectivos trópicos. Ahí podemos ver sus nombrecitos. Trópico de Cáncer y el Trópico de Capricornio. Ubicando estos lugares, estas zonas, estas coordenadas, vamos a enmarcar en esta área, en esta gran área de nuestro planeta, a los bosques tropicales. Todos los ecosistemas que se encuentren en esta gran área de nuestro planeta con determinadas características que nuestra Miss Pilar nos va a contar van a recibir el nombre de bosques tropicales. porque se encuentran en dónde? En los trópicos. Entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Toda esta zona, ustedes pueden ver que gran parte de nuestro planeta está recubierto por el océano. Los distintos océanos colindan con esta área de la Tierra. ¿Sí? ¿Alguien quiere participar? Ok. Esta es la zona de África. Eh, y aquí Los chicos comentan que hables un poco más fuerte. Me oh, ok. <risa> ya me voy a acercar más. Entonces, sí, eh, me, eh, yo he activado la, el micrófono del celular. Y está un poquito más alto. Ok, vamos a mejorar entonces el audio. ¿Sí? Me dicen, me dicen, me dicen si se escucha mejor. ¿Ok? Y más cerca donde nosotros estamos, nos vamos acercando. Aquí está nuestro país, Perú. Mis, ¿Sí? hay un gallo. ¿Me dice? Dime se escucha como si hubiera un gallo. ¡Ah, carambas! ¿De quién es el gallito? ¿De quién es el gallito? Hay un gallo que nos está pasando la voz entonces. Vamos a decirle que se ponga en pausa. Ahora sí está mejor, ¿verdad? Bien. Ahora sí está mejor. Entonces, nos hemos acercado a nuestro país en el planeta Tierra, desde nuestro viaje del espacio, y vamos a acercarnos ahora al departamento y lugar donde nosotras participamos, donde nosotras estudiamos y trabajamos con eh, mucho entusiasmo, porque es un área que nos gusta mucho en el Museo de Historia Natural y lo vamos a poder ver de una manera virtual tal como podemos apreciar en la pantalla. Ahí nos vamos acercando, ustedes si están en la PC pueden usar el mouse, ¿sí? Me pueden confirmar si lo están viendo, si se están desplazando de manera visual como lo estoy haciendo. Voy a indicarles la dirección de la página del museo para que ustedes lo puedan guardar y acceder en cualquier momento. Tengo una pregunta. Dime, Tiago. ¿Para qué sirven los animales de abajo? Los animalitos de abajo, en cuanto tú puedas entrar a la página, puede ser ahora, el, el enlace les acabo de enviar por el chat, vía mensaje, y así como yo estoy entrando, a la paginita, ustedes cuando ingresen van a poder explorar las distintas áreas del museo. Nuestro museo nos ofrece una visita virtual. Si bien en estos momentos no podemos salir de casita... Sí, me sale otra cosa. En vez de entrar a ese mapa, solo veo otra cosa. ¿Me escuchas? ¿Quizás ves esto? ¿Ves la imagen que estoy presentando? Sí, esa, sí, Efectivamente, esa. Efectivamente, es lo primero que puedes ver al entrar a ese enlace. Simplemente te tienes que desplazar un poquito en la barra, acá está la flechita, ¿sí? en el margen derecho, te desplazas hacia abajo y vas a poder comenzar la visita virtual al museo. Si deseas... Si desean, pueden verlo en pantalla completa. Ahí les sale un anuncio donde ustedes pueden escoger, si lo ven, eh, esta visita a través de modo automático, de una manera automática. O pueden ustedes ir escogiendo por dónde ir de manera libre. Cierran la ventanita y pueden comenzar el tour virtual por nuestro museo el Museo de Historia Natural, en el cual nosotras estamos participando en el Laboratorio de Briología y Peridología. ¿Qué significan eh, estos nombrecitos? Briología y periodología. Son nombrecitos muy curiosos, pero se refieren a los nombres de unas plantas que ustedes deben conocer. Si tú quieres hacer. Un... A mí no me sale. En la página del museo no sale. Clicaste en el enlace. Nos debe salir. Esto yo lo he puesto en pantalla completa. ¿Mm? Okay, vamos acá, ahí está, miren, ya okay, no me sale la presentación de mi pantalla se dejó de ver, se estaba viendo y ya Sí, he dejado efectivamente de compartir quería mostrarles el, el enlace que está en el, en el chat pero ya todos lo tienen y disponen de él pueden clicar en el enlace y pueden entrar a esta paginita ¿Mm? Mira, esta que es Ok. No quiero salir. Ahí está. Pon, Son turicayas. Son turicayas. Los que vino en el en el en de la. Miss dice cuando te a la página web de eso dice que espere. qué aparece. Okay. Ay. Ya no, es, es lo que tu entonces, al esperar un ratito. Al esperar un ratito. lado manchado, ya lo hemos visto. A todos les aparece esta, esta pantalla. A todos, a todos. Sí. Muy bien. Entonces, sí. están en la... ...en la página del Museo de Historia Natural Virtual. Y aparte de ahí, pueden ir a las distintas áreas del museo. Y ahí se Cierra todo. Se pueden desplazar. Se pueden desplazar en la PC. A ver, un momentito, tienen los micrófonos prendidos... No, okay. no. Okay. Ahí vamos ¿Y a te te no, pues, solamente dicen que metes desde sitio virtual no sé, mucho, pero ¿Entonces... creo que ¿Sí? Mira, a puedo. ¿Sí? ¿Alguien es? tiene una duda? ¿Mis cuál, de... ¿La sí, sí. ¿Mis, cuál es? Habla con mi. Ahí está. ¿Mis, cuál es? porque acá me sale mucho, acá me sale eh, es me sale un, me sale a mí me sale inicio, nosotros, divisiones, visitas y servicios ¿cuál de esas funciones ¿nosotros? O, diré, ¿o divisiones? ¿sí? ¿o se ve? Escoger, puedes escoger cualquiera Aquí. de las divisiones, efectivamente y quiero dinosauros, dinosauros. Ya, ok. Puedes visitar ahí en cualquier momento las áreas con las que contamos en el Museo de la Historia Natural. Y nosotros precisamente nos encontramos en esta parte del museo, donde podemos visitar al eco hogar en el Museo de Historia Natural. Si bien no lo hemos podido hacer de manera presencial, ahora podemos aprovechar también de manera virtual, porque por más que la situación no esté eh, nada fácil, eso no nos va a impedir que podamos sacar el máximo partido a ciertas facilidades que nos brinda la virtualidad y es precisamente los tours virtuales que nos acercan de alguna manera a visitar lugares que aún no hemos podido visitar o a volver a recordar los paseos que hemos tenido antes, antes de la situación que estamos viviendo actualmente, todos, todos. Entonces, ¿podemos visitar el museo? Sí podemos. Nos podemos hacer, eh, acercar de una manera virtual. No es eh, igual a cómo se puede hacer de manera presencial, pero es una experiencia muy cercana a lo que podemos encontrar en el museo. Y así, eh, solo clicando en las flechitas, Podemos visitar y desplazarnos por los lugares y podemos tener una vista de todo lo que se puede ver. Podemos ir caminando por los distintos espacios que tenemos en el museo. Y nuestro laboratorio de Briología y e teridología se encuentra aquí. Estoy señalando, eh, ahí está, lo pueden ver, ¿verdad? Ahí lo estoy compartiendo, ahí lo pueden ver en pantalla y cuando, cuando ustedes deseen, deseen pueden entrar al enlace que les he enviado por el chat y pueden visitar todas las áreas del museo que tenemos para ustedes. Para toda la familia. Y abajito, como preguntaba Tiago, tenemos distintas figuritas y animalitos, como de plantitas, en los cuales nos va a llevar directamente a esa área del museo. Si quizás nos queremos ahorrar todo el paseo inicial de entrada y queremos ir de frente a ver a los dinosaurios, podemos clicar el enlace y nos lleva directamente al área de los dinosaurios. Y podemos desplazarnos dentro del museo. Que tenemos si estamos en computadora, en museo, y nuestro laboratorio, laboratorio, y podemos desplazarnos, para, desplazarnos dentro del museo. Maisie, tu pantalla se ha quedado en la parte del inicio donde dice Museo de Historia Natural. Ok, gracias Pili. Y entonces cuando podamos nosotros entrar eh, al Museo de Historia Natural Virtual, podemos eh, visitar las distintas áreas y nuestro laboratorio se encuentra al inicio. Muy bien. Uh -huh. Y en esta área de nuestro museo, en el Laboratorio de briología y Feridología, donde nos encontramos Pilar y yo como miembros, Podemos investigar a estas pequeñas plantitas que son conocidas como la piel del bosque. Son los llamados musgos. Vamos a ver unas fotos de ellos precisamente ahora. Y vamos a recordar cómo son estas pequeñas plantitas. Estas pequeñas plantas las podemos encontrar en las salidas de campo que hemos podido tener recubriendo el suelo, las piedras, los árboles en muchas zonas. Y curiosamente están reverdecidas con esta plantita. Son plantitas muy pequeñitas llamadas musgos que son organismos de nuestro interés de estudio. Es decir, hacemos investigación en, con estas plantitas. Nos interesa mucho saber cómo es que viven, eh, la importancia que ellas tienen en el ecosistema de nuestro planeta, las aplicaciones que ellas puedan tener, tanto en biotecnología como en genética, y cómo no, su rol en el medio ambiente. Ahí podemos ver cómo son estas pequeñas plantitas muy de cerca. Y en la web podemos encontrar un sinnúmero de imágenes. En muchos lugares incluso son abundantes. Quizás en la ciudad nosotros no lo podamos ver constantemente, puesto que ellas necesitan ciertos requerimientos para poder vivir. Y eh, el desarrollo de las ciudades, el desarrollo humano, trae consigo la disminución de las áreas en las que ellos crecen. Ahí podemos ver esas pequeñas plantitas y la forma que tienen. Algunas de ellas. Y que dan colorido a los lugares por los que viajamos, por ejemplo. Continuamos así con el viaje. Y vamos ahora a visitar los lugares donde ellas se pueden encontrar, estos musgos. Ok. Y vamos a pasear un ratito. Dice, ¿qué área está? Yo... está? En nuestro Amazonas. Y si sí, tu audio se escucha un poco entrecortado. Okay, gracias, Luis. Y... me dicen me dicen The forest of Amazonia connects us all contando the bosques It provides clean air for the world. Pues se distribuyen en las zonas que hemos comentado al inicio, alrededor del mundo. Casi en el cinturón de la tierra. En audio se escucha muy bajo. ¿Me puedes repetir? Su audio cuando pone el video se escucha muy bajo. Ah, ya. Entonces, ahora vamos a intentar. Ya. ¿Qué me. share Mi nombre es Kamanya. Yo soy de Ahí Simplemente se está El viajero que está grabando toda esa zona de la Amazonía. Y precisamente ahí podemos ver a un oso perezoso. Desplazándose lentamente por uno de los árboles que está precisamente inclinado en la ribera del río. ¿Pueden ver al osito cómo se desplaza? Ahí vemos... Una anaconda. ¿Cómo se está desplazando? Por el riachuelo. Podemos ver algunas plantas. También la presencia humana. También hay comunidades en la Amazonía en el bosque tropical. Comunidades que tienen como sustento al bosque, de las cuales pueden extraer plantas, tal como lo vemos allí. Observamos que una fuente vital para los bosques la constituye el agua, el recurso hídrico. Ese vital elemento llamado agua. Un requisito indispensable para la vida en nuestro planeta. Con todo lo que hemos podido ver de los bosques, nuestra Miss Pilar nos va a contar más a profundidad del paisaje que hemos eh, apreciado brevemente. Adelante, Pili. Ya, está bien. Gracias por el pase. A ver, voy a presentarles mi pantalla... ¿Lo pueden ver, chicos? No, no. mis, No, Miss. No, Miss, no lo veo. Miss, ahora yo sí lo veo, mis. Ahora sí Te lo veo. Parándote. Ahora sí se ve. Miss, solo veo. Miss, yo no lo veo. ¿Quiénes no lo pueden ver? Lo veo. Yo veo conociendo a los bosques tropicales. ¿Cómo? ¿Se puede ver, chicos? Sí, yo sí la veo, mis. Sí, sí, ver. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. ¿Lo ven? ¿Logran verlo? Todos? Sí, mis, Yo sí lo veo. Yo sí la veo, Miss. ¿Hay alguno que no lo pueda ver, chicos? Yo no, yo sí la puedo ver, mis. Ya. Mi entonces, yo también puedo verlo. ¿No yo lo no puedes ver? Bien. Yo sí lo puedo ver, Mis. Yo puedo sí. verlo, Mis. Ya, entonces si no hay nadie que... Si todos lo pueden ver, a ver, vamos a continuar. Vamos a hablar sobre los bosques tropicales. Bosques tropicales. Primero, vamos es... a hablar de qué es sí. un bosque porque tal vez bosque sí le suena una palabra muy más conocida. Bosque como bosque tropical. Los bosques son ecosistemas terrestres donde la vegetación predominante, es decir, donde hay mayor en mayor cantidad son los árboles y los arbustos. Y bueno, también las hierbas, pero mayormente se ve árboles, estos grandes de acá. A ver, lo voy a tener aquí. Los que están acá, los que se ven a simple vista, mayormente son árboles altos. Ahora, en sí, los bosques tropicales, como mencionaba Maisie, ¿en dónde están ubicados? Como decía, están ubicados en los trópicos, en esta franja de acá, de color rojo. Muy entre bien. el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. En toda esta franja... De Uy, todos los países que toma está, se encuentran los bosques tropicales. Ahora, eh, hay dos tipos de bosques. Uy, se, carrera, no. ¿Se escucha, chicos? ¿Lo ven? Sí. La... Sí, ya. se escucha. No, hijo, me están interrumpiendo. Ya, a ver. Como les decía, hay dos tipos de bosques. Eh, lo que está de verde es el bosque húmedo, y ustedes dirán, ¿y por qué se llama húmedo?, porque ahí mayormente predominan las lluvias, y el otro bosque que está de color celeste en el mapa es el bosque seco, y allí, ¿por qué se llamará seco?, porque hay pocas lluvias y hay y es la vegetación se ve seca, de color, eh, no es verde como los bosques húmedos. Si no, o bien no tienen hojas o se ve un poco triste, por así decirlo, seca. A ver. Ahora, vamos a ver sobre las características del bosque tropical. Lo más característico es que presentan una gran diversidad de plantas y animales. Y como lo han visto en el video que nos compartió Macy, hay una infinidad de plantas a lo largo del río, dentro del, dentro del mismo bosque... Y una infinidad también de animales. Mayormente nosotros vemos estos animales. Eh, nosotros en el Perú tenemos a los bosques tropicales en la zona de la Amazonía. Seguro habrán escuchado del Amazonas, que está por los departamentos de Loreto, Ucayali, en la zona de la selva. ¿Han escuchado? Sí, no, sé. no. Y ahí... Hay... Hay varios animalitos que de seguro también ya les, el, ya les el, se les hace conocidos, como el tucán, el mono, el armadillo, el cocodrilo, o los guacamayos, los papagayos, el otorongo, los leopardos, todos estos animalitos y otros más forman parte del bosque tropical. Adicionalmente también están los insectos los pequeños insectos pequeños insectos grandes insectos las aves los mamíferos los reptiles también como las boas serpientes anacondas ahora qué más como les mencionaba hace un momento habían dos tipos de bosque uno que era el bosque tropical seco en donde habían pocas lluvias y mayormente abunda lo que son periodos de aridez eh, donde hay predominancia de sol y el bosque tropical húmedo es donde abundan lluvias y al haber muchas lluvias el ambiente siempre es húmedo eh, en, en otras palabras podría ser que acá con las imágenes se va a poder ver acá en la, la vegetación en el bosque húmedo se ve todo verde en cambio, acá hay por partes que hay algunos árboles que no tienen hojas. ¿Por qué? Porque se les cae. A ver, ¿qué otra característica tienen los bosques tropicales? Tienen hojas amplias. Miren, acá en la imagen, ¿logran verlo? Sí. Acá sí. sí acá no. tienen hojas muy anchas si lo ven. A pesar que es un, no es una planta tan grande, pero eso tienen hojas muy anchas. ¿Y para qué creen que les sirva tener hojas anchas? ¿Alguno tiene idea? Para respirar más aire. Ya. Para coger, para, para subir para, más para cubrirse mejor del sol. Ya, pero a ver, ¿qué para realizan que las plantas? Para del sol. Muy bien, exacto, es por eso, porque al tener las hojas más anchas, más amplias, grandes, van a recibir mejor los rayos solares, a diferencia que si la hoja fuera chiquitita, eh, los rayos solares van a caer solo en esa área de la pequeña hoja, es como si ustedes colocaran o, eh, una linterna en un papel, y una, en un papel A4, y la, y la misma linterna en un en un papel, pero los que se usan como posi. Entonces, ahí van a ver, ¿no? Que mayor luz va a caer en la hoja del A4, y poca luz de la linterna va a caer en el tamaño del, de la hoja del posi. Entonces, por esa razón, es una característica muy importante tener hojas muy amplias para que puedan recibir los rayos solares. Y justamente en estos tipos de bosques, las plantas compiten por los rayos de la luz solar. Es decir, crecen tan alto para que les llegue mejor la luz. Y las otras plantas que se encuentran en la parte inferior, en la más cerca del suelo, lo que hacen es igual. Ya que no pueden crecer más, como los otros árboles, Desarrollan hojas amplias, al igual que los árboles también compiten no, con otros, eh, crecen más altos, son más leñosos. Si ustedes han tenido la oportunidad de ir a la selva, seguro habrán visto que cuando se adentran en el bosque, los árboles son muy altos, grandes. Entonces, sí, ellos... sí, Yo sí he ido. ¡Qué bien! Entonces ahí sí. se observa. Ahí habrán observado las hojas, son grandes. O algunas plantas seguro la habrán visto también acá en la costa, pero allá lo ven más grandes, o sea, las hojas más amplias. Entonces, ellos compiten por la luz solar y crecen, eh, las copas de los árboles también se ensanchan, y todo para con tal de recibir la mayor cantidad de luz solar. Ya, ahora... Como les decía en un inicio, los bosques tropicales están conformados por árboles, pero los árboles, para que sean altos, su tronco tiene que ser leñoso. Entonces, está conformado por árboles grandes de troncos leñosos. También hay pequeños arbustos, los que están bueno cerca de la ribera del río, o incluso dentro del mismo bosque, adentrándose, ahí pueden ver no una cantidad, los que forman... El como decía Macy, la piel del bosque, que son los musgos, los, eh, las plantas pequeñitas, las hierbas, ellas también junto con los arbustos, tapizan lo que es el suelo del bosque. Y lo que podemos ver, por ejemplo, si es que han podido ir en avión, ven todo verde, ni bien llegan a la, saben que están en la selva porque ven todo verde, cerca del río Amazonas. Entonces, es lo que vemos que es la copa de los árboles. Acá, por ejemplo, en esta imagen es de la, una foto de la Amazonía peruana, en donde estos árboles que, están, que se ven más grandes, los árboles altos, son eh, plantaciones de aguaje. A ver, Acá hay otra foto también de la Amazonía peruana en donde pueden ver, a ver, ¿qué logran ver ustedes eh, en esta foto? ¿Qué se ve? Árboles. Árboles grandes y pequeños. Estas las grandes y pequeños. Muy bien. Todos ven que son árboles, algunos que son más pequeños, otros más grandes que otros. ¿Ah? No todos son del mismo tamaño. Sí, está bien. Muy, bien, muy buena, muy buena su observación. Y acá en la parte de abajo, si se han percatado, hay árboles pequeños o hay arbustos, perdón, pequeños, junto con otras hierbas y que tapizan el suelo, que están ahí cubriendo el suelo. Ya, ahora esto es, eh, todos acá, todo este verdecito que ven es en un bosque tropical. Ahora, ¿qué va a pasar en un bosque tropical seco? Perdón, lo de acá es en un bosque tropical húmedo. Ahora, ¿qué va a pasar en el bosque tropical seco? ¿Cómo lo ven acá ustedes? ¿Cómo están los árboles? ¿Tienen hojas o si no? No están no, no, no, todos no. secos. Uh -huh. ¿No si sí bien? si sí no, tienen pocas hojas. Muy bien, entonces acá hay algunos que sí presentan hojas, que sí van a poder conservar sus hojas y hay algunos que al no poder mantener sus hojas las van a dejar les van a las, se van a caer. Entonces, si ustedes este, han, es, se acordarán eh, de la explicación hace un momento, eh, en las hojas caían los rayos solares. Entonces, acá en este tipo de bosques, al no haber lluvias, si le cae mucho sol o muchos rayos solares a las hojas, les va a hacer daño, como que se secan. Entonces, por esa razón, para no perder energía la planta, ¿qué es lo que hace? Deja caer sus hojas. Para que disminuya la pérdida de humedad. Exacto, para evitar la pérdida de, disminuir la pérdida de agua. Muy bien. Entonces, hay algunos que, bueno, sí van a poder mantener sus hojas, pero hay otros que no van a poder mantener sus hojas y las dejan caer. Y como les decía, es un bosque seco porque es algo triste, lo ven. O sea, no está todo así verdecito, como en el bosque tropical húmedo. Está por parte seco, por partes con hojas, y la vegetación también no tiene una coloración verde muy llamativa, no. sino que es algo medio verde con marrón o... Un amarillo, amarotito. amarillo, uh -huh. exacto. Muy bien. A ver, ¿qué otra característica es de los bosques tropicales? Así como todos los bosques, nos brindan oxígeno. Todas eh, las plantas absorben el co 2 que producimos nosotros, los humanos, y lo convierten en oxígeno. Y al haber muchos árboles, entonces hay una mayor cantidad de oxígeno. Otra característica relacionada al oxígeno también es eh, cuando nosotros emitimos, ya sean las fábricas, los carros, o las empresas, cuando emiten eh, gases, emiten carbono, emiten gran cantidad de carbono. Entonces, todo ese carbono es capturado gracias a estas plantas, a la vegetación. Si no hubiera vegetación, el, la tierra se calentaría con esta gran cantidad de carbono. Y, en cambio, al haber esta vegetación, las plantas eh, capturan ese carbono... Y a nosotros nos beneficia dando oxígeno. Ahora, ¿cómo es la flora o qué tipo de animales, plantas existe en el bosque tropical? Hablando así en, en general. Como le mencionaba Macy y, en el, y al departamento que nosotros pertenecemos, abundan eh, los musgos. ¿Y dónde los podemos encontrar a ellos? Lo podemos encontrar eh, o bien acá, como ven en la imagen, en la rama de los árboles, en los troncos de los árboles o eh, en las hojas también. O en la parte del suelo, sobre las rocas, sobre pendientes, las podemos encontrar a los musgos. Ya sea así como ustedes ven, que parece que estuviera eh, tapizado como un colchoncito, o también las podemos encontrar así, caídas, péndulas. ¿Qué más podemos encontrar? ¿Qué tipo de plantas? ¿Han escuchado de los líquenes? No, no, no, no, no. Ya, también podemos encontrar los no, líquenes. No, no, no, no, no, los líquenes son una asociación entre el alga y un hongo. Esa asociación se llama líquen. Ahora, también podemos encontrar epífitos y ustedes dirán, ¿qué es un epífito? Son aquellas plantas que viven eh, sobre los árboles, que viven en la parte superior de los árboles y no las encontramos en la parte inferior, que está cerca al suelo. Y ahora, estas plantas, eh, sus raíces lo presentan en, las, en la rama de los árboles. Por ejemplo, las orquídeas. Las orquídeas son, hay algunas orquídeas que viven sobre los árboles, y al estar sobre los árboles, las ramas de los árboles, se les conoce como epífitas. ¿Qué más podemos encontrar? Podemos encontrar helechos, muchos helechos. Ustedes seguro, eh, algunos de ustedes tendrán en su casa su macetita de helecho. Para que se hagan una idea de cómo es un helecho. Es así, como en la imagen de acá. Entonces, ¿qué más podemos encontrar también en los bosques tropicales? Podemos encontrar plantas con flores, como en el caso del de ceibo, que es un árbol que tiene un tronco verde que almacena agua, una gran cantidad de agua. Y como les decía, también podemos encontrar una gran variedad de orquídeas en nuestra Amazonía peruana, que son muy bonitas. En lo que son animales... Por ejemplo, podemos encontrar acá al oso de anteojos, que se observa en la parte izquierda de la imagen. También podemos encontrar acá papagayos. Ahora, y ustedes dirán, eh, ya, ¿el día de hoy qué es lo que se celebra o por qué estamos dando este taller, esta charla con ustedes? Es porque el, el día, día de es, hoy... Es, es, sí. El Día de las Bosques Tropicales. Muy día de bien. Tropicales. Muy bien. Hoy día se celebra el Día Internacional de los Bosques Tropicales. Entonces, por esa razón estamos tratando este taller. Es muy importante hablar sobre ellos. Como han, habrán visto, es hogar de muchos animales, de muchas plantas. Ahora, vamos a ver un poquito su importancia. Ya hemos visto sus características. Ahora vamos a ver por qué son importantes... ¿Y por qué se celebra el día de hoy los bosques tropicales? Como les decía, es hogar de muchos animales que viven en los árboles, que viven en el suelo. Debajo de estas hojas que ven acá, que son las hojas que se cayeron de los árboles, debajo de estas hojas también viven eh, animales, como los insectos o pequeños, o pequeños eh, animales también viven ahí. O sobre los árboles viven, por ejemplo, las aves. Las aves, las aves los, eh, los leopardos o los mamíferos también que trepan a los árboles. También, como les decía, eh, los bosques tropicales es hogar de muchas plantas, como hemos visto, de muchas, en gran cantidad, con flores, plantas sin flores, que viven sobre la rama de los árboles, etc. Y ahora, eso es eh, que es hogar de muchos animales y plantas. Ahora, para nosotros, los humanos, ¿en qué nos va a beneficiar? Los bosques tropicales nos brindan alimento. Por ejemplo, ¿ustedes han probado el aguaje o a lo que venden en la agüita que se llama aguajina? ¿Han probado o conocen? ¿conocen? No, Dios, yo... no, no, no. ¿Quién ha escuchado agua. He hecho agua de aguaje? me hijo no sabe, mi habrán escuchado? El camu camu, camu camu, aguaje. Sí, el ocho, camu camu yo sí. Yo ya. Entonces eso no es lo que no brindan los bosques y de ahí lo traen, ¿no? Para vender acá a los mercados. O también seguro los que comen frutos secos, cuando se compran en la bolsita, les vienen ¿no? este pasas, maní, almendras. Pero también les viene eh, el cachú el, o marañón. Lo habrán visto, tiene forma de un frijolito que es de color amarillo. Eso también nos brindan los bosques tropicales. O lo más conocido, cuando ustedes comen en el desayuno o, o así en un almuerzo, es el plátano. Plátano sancochado, plátano, eh, el que nos necesita sancochar, o plátano frito. Plátano frito. Nosotros uh -huh. comemos harto plátano y a veces plátano frito. Uy, qué rico. Entonces, sí, eso también nos brindan chifles. los bosques tropicales. Yo como un montón de chifles, me encantan. Sí, es muy rico. Entonces, todos esos alimentos. Frutas, eh, los alimentos nos brindan los bosques tropicales. No todos, hay algunos que lo brindan eh, en la parte de la sierra, ¿no? por la, la parte andina, por ejemplo, la papa, eh, los tubérculos nos brinda la zona andina. Pero en esta parte de los bosques tropicales nos brindan, en este caso, eh, frutos, como son el aguaje, plátano, la papaya, etcétera. Ahora, ustedes acá ven la imagen de, una, de un mono, entonces a los animales, por ejemplo, para el caso del mono, ellos comen los frutos de los árboles, entonces hay algunos animalitos que comen eso, fruto de los árboles y a las plantas les ayuda eh, al, al polinizarlas, porque se comen el fruto y cuando el animalito eh, defeca, la semilla lo deja en el suelo, entonces, los animales ayudan a dispersar las semillas de las plantas. Ahora, ¿qué más nos brindan los bosques tropicales? Nos brindan, así como otros bosques, nos brindan madera para la construcción de muebles, sillas, eh, para las comunidades que viven cerca de la Amazonía, eh, les brindan, ¿no? Para canoas, para la construcción para de botes. casas. Para, exacto, para sus botes o para sus castas, para sus balsas, para todo eso se saca de los troncos de los árboles. Ahora, ¿qué más? ¿Qué otra cosa más nos brinda? En el caso de medicina, por ejemplo, ¿habrán escuchado de la ayahuasca? No, mis... Me... Sí, he escuchado, pero yo no. O no escuché... de... Ya. O también del, de la uña de gato. Lo que venden no. en... Eso ¡Sí, escuché! ¡No se lo que come mi abuelo! ¿Sí? ¡Toma mi abuelo eso! Claro, eso sirve para cicatrizar las heridas. Muy bien, está bien. Entonces, eh, o en los mercados, hay el, siempre hay una parte en donde venden todo lo que es plantas medicinales para dolor de los huesos, dolor de la cabeza, etc. Entonces, las plantas de los bosques tropicales también nos benefician a nosotros en medicina. Ahora, ¿qué cosa les hace daño a los bosques tropicales? Ahí vamos a ver, ¿qué cosa les hace daño? Por ejemplo, acá hay dos imágenes. Uno que es la deforestación para la agricultura y la deforestación para la ganadería. Y ustedes dirán, sí. Si se talan los árboles, se tala solo una pequeña porción, pero pueden crecer nuevamente. Claro, se puede regenerar, pero el problema acá es que cuando los agricultores, en este caso de la imagen de la izquierda, cuando talan los árboles para hacer sembríos, para convertirlos en lugares de cosecha, lo que hacen es talar varios árboles, quemándolos, eh, talándolos. Igual en la ganadería, los que necesitan, como acá, ¿no? Están las cabrillas, necesitan producción de leche, producción de queso, necesitan talar los árboles para hacer espacio y para que quede un espacio para lo que es el ganado. Entonces, ese eso, esa tala daña parte al ecosistema, porque estás quitando una parte, está que está siendo eliminada. Entonces acá también se ve. En esta imagen la tala, eh, mayormente lo que hacen ¿no? las personas, talan los árboles para la industria maderera, o para crear, como ustedes me decían, no, para hacer sillas, muebles, barcos, y a veces la tala es ilegal, es decir, no, no plantan nuevos árboles para regenerar esta parte, sino lo dejan tal cual, y eso daña a parte al ecosistema, porque estos árboles han sido o, hogar de animales, alimento para los animales, o alimento también para las personas, o incluso las comunidades también viven, se ven afectadas por la tala. Y como verán acá, se ve no se ve agradable, se ve feo la imagen. A ver, ¿qué otro más le hace daño a los bosques? La minería ilegal, por ejemplo, también le hace daño. ¿Qué no iba a decir? De... Dime. Nada. La minería también les hace daño, aparte que a los ríos, al, al bosque también. Ahora, acá se ve, ¿no? Uno que es acá en Madre de Dios. Mira, ¿cómo lo deja el suelo? El suelo al dañarse por la minería, no va a poder crecer nuevos árboles, nuevas plantas, porque va a perder los minerales, va a perder los nutrientes. Ahora, ¿qué otro más les hace daño? Los derrames de petróleo. Animales. Tráfico de, seguro, de animales. Muy bien, también el tráfico de, ilegal de los animales. A veces cazan animales uh -huh, muy llamativos, para venderlos, porque a otras personas, claro, les atraen los animales cuando son así muy coloridos, muy llamativos, entonces ese tráfico, como lo decías, ese caza ilegal, eh, afecta también al ecosistema. ¿Por qué? Porque estos animales, en el caso de los papagayos afecta eh, a las plantas porque ellos dispersan las semillas, comen los frutos y cuando defecan, la semilla lo dispersa, y eso ayuda a que crezca y se expanda las plantas. Entonces, se va a, se va, va a verse afectado a las plantas, tanto como los animales. Igual, en el derrame de petróleo, ustedes seguro habrán escuchado, ¿no? que daña los mares cuando ocurre en el agua. Igual, de igual manera, también afecta a los bosques. Porque, ¿qué cosa es lo que está en contacto con el agua? La tierra. Y esa tierra es base, es decir, es el suelo donde crecen los bosques. Y si ese suelo se daña, es como la casa. Si la base de la casa se daña, entonces lo de que está el primer piso, segundo piso, se daña también y se viene abajo. Igualdito acá, si el suelo se daña, eh, va a tener pocos nutrientes o no se va a ver tan, las plantas no van a tener soporte y se caen. Ahora, ¿cómo nosotros podemos conservar o ayudar a conservar o preservar estos bosques? Como les decía, estos bosques son hogar de muchas especies de animales y plantas. Y además también para nosotros, en el caso de las comunidades que viven cerca del bosque, también les sirve de sustento, ¿no? Porque le brindan alimentos y lo usan para una infinidad de cosas. Por ejemplo, en la medicina. Mayormente allá en la zona de la selva se, se curan, ¿no? Se tratan algún mal o alguna enfermedad que tengan, se tratan con medicamentos naturales, que son las plantas. Sin embargo, algunas de nuestras acciones, como por ejemplo les mencionaba en las imágenes, la tala, el, el tráfico ilegal de los animales, como decía uno de los compañeritos por acá, eso trae consecuencias negativas, al bosque tropical, lo que ocasiona la pérdida y el deterioro de estos bosques. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ayudar a promover esto? En, mediante el uso sostenible y la conservación de las especies, tanto de las especies vegetales como las especies animales. Entonces, nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena para poder conservar y ayudarnos a a proteger a estas especies de animales y plantas. ¿Por qué? Porque en un futuro eh, nosotros no vamos a estar, en, pero va a haber otra generación que sí va a estar. Entonces, debemos dejar para ellos también que haya recursos. Entonces, por eso se llama uso sostenible, que se preserve por años y años. No solo que se use todo eh, en el momento que estamos, sino que se tiene que preservar hasta el... Años de años. Ay. Bueno, hasta acá, eh, ¿qué les pareció la charla? Muy bien, sí, interesante. Interesante. Me, gusta me, gusta me, me, me gustó mucho. Me gustó mucho. Me gustó. Aprendí mucho. Sí. No. Ni siquiera sabía qué día era ese día del sí. día nacional de los bosques tropicales. Sí, muy bien, chicos. Eso me alegra, que hayan aprendido por qué son importantes nuestros bosques, ¿no? Y cómo nosotros debemos cuidar y para qué sirven. Entonces, ahora vamos a dar paso a nuestra compañera Macy para ya, que ya. nos hable sobre sí. el taller que tenemos para ustedes. Es un taller muy... Muy, eh, muy entretenido sí. y espero que les guste. ¿Qué Gracias. Una pregunta, ¿el taller son las hojas que nos mandabas de que dijeron que tenían que imprimir? ¿El taller ah, que teníamos que imprimir? Yo, yo las tengo. Sí, chicos, el taller es las hojas que ustedes tienen, que es para pintar lo que son los animalitos. Y eh, la parte de acá abajo, que es el sopa de letras, y para que unan, ¿no? Con una línea, la imagen que corresponde con la palabra. Yo lo tengo imprimido. Yo también, Miss. Yo también, Miss. Yo lo tengo imprimido todo. Muy bien. A ver, si te doy el paso para que continúes con el taller. ¿Me escuchas, Maytí? Sí, claro, Pili. Gracias. Pero te escuchas muy bajita. Oh, oh. <ríe> sigo con el problema del audio. Ok, voy a tratar de levantar más la voz. Ahora sí me escuchas mejor, Maggie? ¿Se ¿Sí me escucha mejor? No, soy Carla. Solo que no me dejo cambiar el nombre. Ok, ok, entiendo, ¿sí? Porque estamos usando muchas veces las cuentas de nuestros papás, porque ellos son los que tienen los dispositivos. No hay ningún problema. Pero yo tengo cuentas que, que me salí con este mi nombre. nombre. Okay, yo Pero seguimos escuchando. Muy bajito. <risa> uh <-huh. risa> yeah, ok. A ver. Entonces vamos a comenzar el taller con el cual ustedes ya están preparados y tienen ya todos sus materiales. Muy bien. Entonces ya tienen ahí sus hojitas. Vamos a escoger y comenzar por eh, el sopa de letras. ¿Les parece? No. ¿Ya? Sí, sí, la sopa de letras. Hola, ¡Calisto! Ya, <ríe> A ver, Benjamín, Benjamín, ¿me confirmas? Benjamín está muy entusiasmado por el sopa de letras. Sí, las sopas de letras. Sí, ¿Qué ¿Qué dice? La yo también tenía tita. mi cuaderno de sopa de letras. ¡Aaron también. ¿Qué dicen las otras compañeras sí, sí, sí, y los otros compañeros? ¿Qué dicen? sopa de letras tiene okay. que ganar la mayoría. ¿O tiene que haber un consejo? Vamos a comenzar. Jugar, jugar. Ver, levanten la manito. ¿Quiénes votan por el sopa de letras? Ok, va, dos, ah. tres, tres, veo tres. Yo, yo, sí, yo sí voto. Ok, entonces... Ajá, ahí también está levantando su manito, ahí veo ya, ok. Entonces, vamos a comenzar por el sopa de letras. Ya. No, no levanté la mano. Es algo rápido. Un sopa de letras, Ultra fácil, ok. Ya. Vamos a compartir nuestra sopita de letras: Gangar. Gar. Aquí está o, con hogar, ahí está. Hogar. Ahí, ven, ahí ven nuestra sopa de letras, el sí. sí. Hogar. Y vamos a encontrar las palabras preservación. Hogar. Árido. Ya encontré vocación. uno. Muy bien. Entonces vamos vamos a... Muy bien. ¿eh? <risa> Muy bien. pueden pintarlo, pueden pintarlo lo pintan lo pintan bien encontré en ya una también en un ¿Sí? uh -huh. lo pintan lo pintan sí, sí, sí, y me enseñan otro, uh -huh. eh, Mira, puchito, uh -huh. me mira Encontré una me ni Mira, Excelente. ¿Saben cómo podemos buscar? Así como lo están haciendo, efectivamente para todos, para todos, van los pasitos para poder encontrar rápidamente las palabras. Y vamos a escoger una de ellas. Por ejemplo, hogar. Pero lo encontré Ay, está facilísimo. Uy, en la primera no, línea. Es ¡Qué bueno, chicos! ¡Excelente! Ahí está. Y es precisamente como se buscan los sopiletras o los eh, sopas de letras. Revisamos de manera rápida las letras y... Eh, ¡Encontré oxígeno! selva. Eh, ser, Ahí está. Re, sen, re una vez ser, que encontramos que la primera sí, letra, sí, le tiene que continuar a seguir las otras sí, letras de la palabra. Mice el nombre autígeno. Muy bien. Ah, bien. Yo también ya la encontré ya. Muy bien una vez que encuentras la primera ah, ah, letra encuentras el resto de letras y aprendes ah, ah, ah, la palabra estoy arrido arrido preservación Arrigo, arriba, arrido encontré preservación preservación me yo encontré preservación yo también encontré preservación <mán> Excelente. Sí, yo también encontré preservación. y nos enseñan en la en para que sus otros compañeros puedan algo no. Far far do far no. Moe. Tamo. Tamo. Vos. rí. Necesito una vez. La otra vez. arrido, arrido, arrido, Arridó. Quienes no tengan las hojitas, ah. quienes no tengan las hojitas impresas, pueden no seguirme tengo. aquí en pantalla. Pueden Yo seguirme tengo. aquí la pantalla. Miss, yo no tengo las hojitas. Muy bien, no te preocupes. Puedes seguirme aquí en la pantalla. En la pantallita uh -huh. está el sopa de letras para uh -huh. todos. Uh -huh. Y Empezamos buscando uh -huh. las palabras que nos van a dar abajo. Uh -huh. Las uh -huh. palabras preservación, uh -huh. árido, bosque tropical. Hasta la Hogar. Tu plan. Podemos comenzar con la palabra hogar. plan. Y hogar comienza con H. H muda. Buscamos en la primera línea de letras y nos damos con la sorpresa que y hay una H acompañado del resto de letras H, que forman la palabra hogar. Bueno, Así H, H, H, la palabra hogar Y en la esquina no, superior. entonces sí, sí, oxígeno! Sí, ¡Excelente, muy bien. Uh -huh. bien? bien! A ver, vamos entonces con la palabra oxígeno Encontré la palabra bosque tropical excelente muy bien bosque tropical encontrado estoy sufriendo con sí, sí. humedad y árido está muy difícil bosque tropical está diagonal ¿Sí? que me compre mi libro tropical. Hay palabras que podemos sí, sí, sí. encontrarlas en me la... me encontré. Me me encontré sí, una... me me que las palabras me están... que encontré el bosque tropical. Excelente. bosque tropical la... está diagonal. La... Excelente. Me dijo Marca. que las palabras unidad sí, y entonces, tropical? tropical, vamos con lo difícil. Vamos, arido, arido. Arido. Arido, arido. vamos, chicos, ustedes pueden. Arrido, arrido, arrido, arrido, arrido, arrido, con... la arrido, la, la, la, la, la, Vamos arriba, arriba, arriba, arriba. vamos arriba. a enfocar todas las a que encontremos. Si la cocina, en la primera, en la primera, le sigue la R, pero no le sigue la I. esta A, la descargamos. Arriba, a, arriba, no, <tose> no, <te tose> no hay una R, no R. No R. No R. No R. Ah. entonces ah. preservación. <tose> preservación encontrado. <tose> Muy bien. Humedad. Buscamos <tose> otra. Humedad. Humedad. Humedad. Humedad. Me, me. Acá hay una letra A, lo rodea una letra R? Sí, A. la derecha está la R, hacia la misma dirección de estar la I, pero no es así. Dime, seguimos, seguimos, seguimos, ¿Seguimos? ¿Seguimos? ¿Seguimos? Ah, acá hay una A. Húmedo, húmedo, húmedo. Sí, sí, perdón. Los chicos mencionan que no te están escuchando. Un poquito levanta más la voz, por favor. Húmedo, oh. Ah, ya, ya sé. Ya, ahora sí. <ríe> ya está. Ahora sí. Un pequeño detalle que había olvidado. Ahora me van a escuchar mejor. Me confirman, por favor. Ahí está la A. Muy bien. Y bien, decía cuando me escuchaban bajito que para la palabra árido y humedad, que comentaron por ahí que están difíciles, vamos por lo difícil y vamos a empezar con árido. Árido comienza con la letra A. Continuado por la letra R, I, D y O. ¿Quién tiene la letra A? Acá. Le sigue la R, le debe seguir la I, no es. Seguimos buscando una A, acá hay una A, pero no, no encontramos una R. No hay una R allí. Seguimos, seguimos, seguimos, seguimos buscando la A, pasamos rápidamente la vista, por las filas de letras que nos intentan... Confiar. Mi primera pregunta, ¿es árido o aérido? Árido. Acento en la A. Árido. Una palabra es Árido. Uh -huh. Seguimos buscando la letra A de nuestra palabra. Acá hay una A, pero no hay ni a la izquierda ni a la derecha... Ni a la esquina superior derecha Arriba, ni abajo No le sigue la R No hay la palabra allí Acá sí, tenemos una A Le sigue la R Pero no hay una I En esa misma dirección No es Seguimos buscando A ah, Le sigue la R Pero no hay una I Tiene que seguir la letra en la misma dirección No hay acá Una A hay una R hacia abajo, pero no hay manera de que continúe. Acá, hacia arriba, hay una R, pero debería seguir una I. No hay, no hay. Acá hay una letra A, pero no hay R. Acá hay una letra A, hay una letra R. Uh -huh, muy bien, pero no le sigue la I. No está. acá, A. Le sigue la R hacia arriba, pero no está en el resto de letras. Hacia abajo, la R, la I, pero falta la DO. Muy bien. ¿Me escuchan bien? Sí, mis. Sí, se escucha bien. Está okay. imposible. Mm en serio, está es imposible. Le di a mi mamá para que lo complete y nada. La letra, la palabra árida está muy difícil. Vamos a ver entonces. ¡Me doy! <risa> hmm. Oxígeno está, para los que ya encontraron bosque tropical, oxígeno está en, en la O. En, termina en la O, de bosque tropical. Efectivamente, lo que nos comenta su compañera, la palabra oxígeno está acá. Comienza con O, comienza con, sigue con la X, la i la G y el resto de letras y aquí está oxígeno. Seguimos con árido. Hasta acá está la R y lo sigue. Esta no, esta tampoco, esta tampoco... Ok. Acá estaba por poquito, ¿no? Simplemente acá cambiamos la A de posición. Sí. Sí, ahí hay un error, Nancy. Pero, sí. pero es lo que yo busqué ronda. las últimas dos. Creo ah. que se han equivocado. Creo que, se, que se equivocó con... el papel. Se equivocó el papel, entonces no hay ningún problema. Porque ahí lo borramos esa... y lo cambiamos. Sí, la, la letra A. Disculpa. Está bien, era el orden uh -huh. No hay problema No hay problema, ponemos acá la letra A Y ya está la palabra árido Solucionado la palabra difícil, ¿ok? La siguiente palabra difícil era humedad Humedad comienza con H y con... También me doy con humedad Está muy difícil ¿Por qué se dan nada más así? Tienen que esforzarse Porque si no, nunca lo van a lograr ves por un montón, estoy aquí un montón. No hay problema, vamos a buscar solo, vamos a enfocarnos simplemente en las letras de esa palabra y la primera es la h. Vamos a buscar desde abajo. Las letras h que están abajo están acá. Les le acompañan letras u hacia arriba y hacia la derecha, pero no están el resto de letras. Entonces no está acá nuestra palabra escondida. Seguimos en la siguiente línea de letras, seguimos en la siguiente de letras buscando una letra H, y aquí hay una. Pero no está acompañada por ningún lado de, la, de las letras que le deben seguir, así que no es nuestra palabra. Seguimos por la siguiente línea, y aquí está nuestra letra H seguida por la U, pero no está en el resto de letras. Seguimos, seguimos... Seguimos buscando la letra H. Acá tenemos, pero no tenemos el resto de letras. Seguimos entonces buscando a nuestra H de la palabra humedad. Bien. Entonces, acá hay una H, acá hay una U, pero no le siguen las otras palabras. Bien. Bien. Es imposible. Sí, ¿Ah? tampoco yo me... okay. Creo que ahí también se han equivocado. No me piletas, pero no me encuentro igual. Inténtelo al menos. Vamos a hacer una cosa. Van a entrar al enlace que tenemos aquí rápidamente. Les voy a compartir por el chat. Y eh, van a ingresar a este enlace. Atentos al chat. Rápidamente vamos a crear un sopa de letras. Ahí está la página que voy a pasar a compartir ahora. Está también en, en pantalla. Ahora sí. Ahí está. Muy bien, ¿quiénes han entrado a esa página? Mis yo, Aaron. Ah, voy a ¿Cómo? Sus, ¿Cómo? ¿Sí? Mis yo ya entré mmm, a la página. Mis yo ya entré a la página. Mis ahora que dice arriba, dice crear cuenta en, en grande. Yo me sumo un poco, nos desplazamos hacia abajo en la página y hay un menú de juegos. qué se pasa? pasa? Eh, vamos a descansar un ratito con el sopa de letras Y vamos a hacer rompecabezas ¿Ok? ¿Qué? Muy bien ¿Qué, ¿Eh, Miss? Vamos a esconderla el enlace de crear rompecabezas Vamos a descansar, de vamos a oh, descansar yeah. un poquito hacia abajo de la página ¿Dónde hay un miñón? Un donde hay Mi un Listo, ¿pero qué tenemos que hacer, Miss? Listo, escogemos el enlace. Muy eh, bien. Y ahí nos piden subir una sí. imagen. Ahí nos piden subir una imagen. Para ello, nosotros podemos subir las imágenes que digamos en la galería de sí, la imagen. Podemos subir cualquier imágenes. Sube una imagen. Sube una imagen que una tenga imagen en de su galería del equipo o del teléfono celular. Yo, por ejemplo, tengo una galería de imágenes y la voy a subir en breve. Voy a guardar una imagen del gorila de África. Ok, no te preocupes. A ver, bosques, ajá. En el escritorio. Vamos a subir una imagen. Permítanme, un breve. Segundito. A ver, ya. Mis, yo he puesto uno de, una imagen, pero te, ¿tiene que ser de la selva tropical o tiene que ser de la cosa que nos salga? Por ahora pueden usar la imagen que tengan, pero... Si es que ustedes buscan una imagen de bosques tropicales, les envío el enlace por el que pueden también acceder. Pueden entrar en cualquier momento. Acá les envío por el chat el enlace del banco de imágenes de base científica de los bosques amazónicos. Hay un enlace ahí del cual yo estoy jalando una de ellas. Suben una imagen cualquiera. Bien, voy a subir mi imagen. Mister, ya, ya lo puse. Ok. A ver. Uh -huh. Y ahí la paginita. Sí, se, la uh -huh. se trabó tu imagen. Vamos a guardarla. Mis, ¿cómo se guarda esa, esa imagen? No puedo hacerlo. Ok, ¿te acuerdas que estamos ahí? Una vez que subes tu imagen, la previsualizamos en, en el lado derecho. No puedo subir la Ninguna imagen. Va, voy a retroceder. Mira, Mira estamos la en la página de ahí, de Puse. Estamos en la, en la página del rompecabezas y nos piden seleccionar una imagen. Vamos a elegir cualquiera que tengamos por ahora o si no, de las que tienen en el enlace que les envié último, la de los bosques tropicales, que es el tema del que estamos hablando el día de hoy. Pero no hay problema, ustedes pueden usar cualquier otra imagen y posteriormente Luego, para divertirse en familia, pueden escoger imágenes de los bosques tropicales que encuentran en el enlace del chat. Y yo he subido una de ellas, escogí la del gorila de África. Una vez que lo subo, aparece un icono de un disquete en la parte superior derecha. Le doy clic a la manito y aparece un recuadro verde, donde está satisfactoriamente guardado. Entonces le doy play al redondito, el círculo, e inmediatamente me aparece el puzzle del rompecabezas que debo armar. Están... Eh, eh, están en la página, si alguien tiene eh, inconvenientes, me pasa la voz para volver a indicarles los pasos. Una vez que entren a la página del puzzle, escogen la imagen que ustedes tengan en su galería del celular. Miss ya me salió! ¡Voy a empezar a armar! ¡Muy bien! ¡Excelente! Entonces todos hacemos de esta manera entramos a la página, subimos la imagen que tengamos en la galería o si no una de las que encontramos en la página de bosques que les acabo de compartir. Ahí tenemos en esa página información e imágenes certificadas de los bosques tropicales del mundo, donde en cualquier momento ustedes pueden revisar eh, ...en compañía de su familia. Escogen una imagen, la pueden guardar en el equipo con el clic derecho. La guardan y una vez ya va a estar en la galería, una vez que está allí, la suben a la página del rompecabezas y les va a aparecer en el lado derecho. Ya está. Ahora en el lado derecho... En el celular. No. Bien, alguien tiene problemas? Mis, ya lo terminé. Muy bien. Bueno, quienes tengan celular y no aparezca la pestañita de la de, de, rectángulo verde, podemos voltear el celular. Podemos voltear el celular y va a aparecer la pestañita del disquete para guardar. Le damos guardar y va a aparecer esta pestaña verde y le damos play. Ahí vamos a poder armar a nuestro gorila de África. Y nos vamos a poder divertir con distintas imágenes. Les comento que esta página tiene la opción de poder jugar Dos veces al día. Cada uno de ustedes puede entrar al enlace en cualquier momento y jugar dos juegos por día. Es decir, hoy día estamos jugando el rompecabezas y luego, luego podemos hacer un sopa de letras. Y mañana podemos jugar otros juegos, como también otras imágenes en el mismo rompecabezas. Podemos compartir nuestros resultados y podemos recomenzar cuando nos estemos equivocando. ¿Alguien más tiene problemitas? No. Excelente, excelente. Una pregunta, ¿por qué esto es multicolor? Ah. Me gustan los colores de los bosques y en ellos podemos encontrar diversidad de colores, sobre todo con los eh, verdes. Entonces, eh, he querido escoger el fondo de un bosque animado. Y para darle un poco de animación me he este, seleccionado en, en, en multicolor <ríe> para darle un poco de animación. Te gusta. Ok, y no voy a poder entrar. Ok, no te preocupes. Vamos a dejar los enlaces correspondientes. Vamos a hacer un repaso, vamos a dejar los enlaces para que luego, luego te puedas conectar. Con paciencia, ¿ok? James, ¿ok? Muy bien. Sí, porque también ya deben tener hambre, sí? I'm hungry. Mm. Entonces ahí, vamos a hacer un repasito uh, para eh, poder visualizar rápidamente, ¿ok? Porque ya no les queremos quitar más tiempo del que ustedes disponen. Voy a compartir de nuevo esta pestañita una por una. De, de dime, dime. Lo que estoy compartiendo es el, el programita Google Air, en el que podemos acercarnos nosotros de manera 3D al Mapa mundial y podemos darle un acercamiento, es Google Earth, ¿ok? Ustedes pueden acercarse desde sus dispositivos en cualquier momento, descargando la aplicación. Yo les voy a mostrar de manera visual cómo lo van a poder manejar. Se acercan en el mapa satelital. Y ahí vemos que nos dan una visión muy cercana de aquellas áreas en las cuales nos estamos acercando e incluso una visión tridimensional, en las cuales vamos a poder observar una parte de lo que son nuestros bosques tropicales. Precisamente en el Amazonas es donde hemos aterrizado ahora. Es una imagen. De... Mis, Después me pueden enviar el like de esta cosa. El enlace. Por, Para si yo es, por yeah. supuesto, por supuesto. El enlace es el siguiente: es Google, Earth. Google Earth. Es una aplicación. Y la vas a poder buscar como es un aplicativo. Eh, y es de Google. Es, de Google. es eh, totalmente gratuito, libre esa es la aplicativo y eh, muy bien acá acá estamos este de acá a ver ahí vamos podemos mover nuestra localización de manera totalmente libre y virtual. Muy bien. Vamos a copiar el enlace para que ustedes puedan seguirlo de manera directa. El enlace del Google Earth es un aplicativo que lo pueden descargar en sus celulares o equipos. En el cual pueden visualizar todo lo que han podido ver. De esta manera, una visión 3D de nuestro planeta y pueden aterrizar en cualquier parte del mundo. Visitar los bosques de una manera eh, vistas desde arriba, tal como lo hemos visto hace un momento, incluso desde una visión 3D, eh, más inmersiva, un poco más inmersiva. Bien, ese era el primer enlace del cual ustedes pueden disponer en cualquier momento del día con sus familiares. Compartirlo con sus compañeros y compañeras. El siguiente enlace que también queremos compartir es el siguiente. Eh, les voy a dar una visita rápida para no quitarles más el tiempito. Ok, acá hay otra otra interesante página. Vamos a escoger a nuestro país. También pueden visitar otros países. Es decir, la situación actual no es un impedimento para viajar. Aunque sea de manera virtual. ¿Cómo podremos cambiar de país? Ah, simplemente lo seleccionan. Tal como... Eh, lo vimos al inicio en la página que eh, accedan al entrar al enlace que he puesto en el chat. No, aún no lo he puesto. Ahora lo voy a poner. Es el siguiente. El enlace lo voy a poner allí en el chat para que ustedes lo puedan tener. Si gustan, pueden darle guardar chat en, las, en la configuración. Me parece que sí se puede guardar para que puedan tener... Eh, eh, en su dispositivo a manera, a manera de blog de notas, se puede guardar todos los enlaces que se están eh, enviando, compartiendo en el chat. El siguiente enlace es ese, y es al que hemos accedido ahora y el que pueden ver en pantalla. Y pues en la presentación... ¿Y ¿Cómo se puede cambiar de, de, de país? Ahí vamos a escoger precisamente Perú, ¿qué te parece? Sí, mi, pero ¿cómo se puede cambiar? Seleccionando la panito en un clic. Seleccionamos. No, yo estoy, yo estoy en el mapa. ¿Ahora qué hago cuando estoy en el mapa? ¿Cómo puedo entrar a la zona para, para poner el, las, esas opciones? Le puedes dar atrás si es que quieres regresar en el menú. Le das atrás, en la flechita Volver, Movimiento, y te va a regresar al menú inicial. Y entonces va a aparecer... No, el... sigo, en el, sigo en, en el Planeta Tierra para, para entrar a las opciones de... Pero ahora, ¿qué hago? Ah, ya. Yeah. Lo del Planeta Tierra es el Google Earth. Entonces, eh, eh, eh, ahí podemos ponerle en pausa y podemos entrar al otro enlace de Andean Forest. Andean Forest. Ya, yeah, ahí estamos bien. sí. El otro enlace está compartido ya en el chat. Gracias, Luis. OK, muy bien. Entonces, el otro enlace donde podemos hacer una visita más cercana. ¿Mm? O sea, ya hemos cerrado el Google Earth o lo hemos eh, dejado en pausa. Es una manera de ver. Ahora, otra manera de ver, mucho más cercana, nos lo ofrece esta paginita, el siguiente enlace. De ahí podemos seleccionar cualquiera de ellas. ¿Eh? Bosques andinos. Son bosques tropicales. Vamos a escoger alguno de ellos. Vamos a escoger este de aquí, que se ve más verdecito. Le damos clic. ¿Mm? Y nos vamos a desplazar. Y nos dan incluso algunas indicaciones donde nos encontramos y podemos entrar al bosque. Hay algunas eh, en, eh, lupas y con el cursor se activa la manito al cual podemos seleccionar para hacer un acercamiento en el mapa. ¿Mm? Podemos mover totalmente la visión 360 y observar dónde nos encontramos. ¿Ok? Acá, por ejemplo, hay un puntito. ¿Ok? Hay varios puntitos y es que nos dan un acercamiento a esa área. Acá, por ejemplo, hay un bosque. Miss. Dime. ¿Se ¿Sí? Mi... puede escuchar? Me sale que. Es de y no sé qué hacer. Tiene que no tengo que esperar que termine de cargar. Ok, puede demorar un poquito, no hay problema, pero también lo puedes refrescar. Puedes esperar un poquito, pero si demora demasiado, lo vuelves a cargar. Lo cerramos y volvemos a entrar. Le podemos hacer un refresh, okay? Incluso nos comparte allí el sonido. ¿Pueden escuchar un sonido? De los bosques. ¿De sí, fotos? la experiencia es muy buena. Parece como si lo estuviéramos visitando en la vida real. Efectivamente, es algo muy cercano. Si bien eh, la situación es difícil. ¿Y cómo lo hacen para visitar en la vida real? Como que estoy te en la vida real. Yo estoy haciendo pero no me sale a mí. Bien, si aún no sale, vamos a volver a entrar a la página. Lo puedes cerrar y luego sí, vuelves sí. a entrar. Ya voy a volver a entrar. Ya voy a entrar. Sí. Esperamos un poquito que cargue todo, todo, todo. Cargue Por cargue toda la sí. página. Cierra primero esto, entiendes? No, voy Bien. a hacer una cosa. Voy a despedirme de la Voy a sí. acabar la videollamada. ¿no? tranquilidad, con tranquilidad ¿sí? Porque pues es para que se relajen, ¿ok? ¿Sí? A veces puede demorar, porque Mira, tú, ¿sí? pueden saturar las redes, eso sí. no es un problema de ninguno de nosotros, ni de ustedes, simplemente son las redes que van mejorando con el tiempo. Estas herramientas, es muy, todo, se están implementando ah, Dios cada Dios, vez. vez más. No muy lejano, van a poder ustedes experimentarlos con lentes 3R, 3, eh, lentes virtuales, dentro de poquito y la experiencia va a ser ¿Qué es esta y la ventaja que esta situación difícil nos ha traído no siempre de, lo, de las situaciones más tristes se puede vivir eh, situaciones estresantes también podemos sacar Aprendizajes. Y es precisamente en estos tiempos donde nos ofrecen estas herramientas la manera de poder acercarnos a lo que ahora por el momento no podemos quizás visitar. Pero estamos invitados a que de acá, si todo va bien, que es así como lo decíamos todos, podamos visitar estos lugares y podamos verlos y vivenciarlos de manera directa, todo lo hermoso que nos brindan los bosques, la naturaleza, no solo la vista, no solo la sostenibilidad del ecosistema, no solo la vida, sino también paz y tranquilidad, que es lo que más necesitamos como seres humanos. En todo el diario, vivir, el ajetreo que vivimos juntos. El paisaje es necesario para un ser humano. Vamos a adentrarnos un poquito a uno de ellos. Nos vamos a acercar, vamos a bajar un poquito, vamos a aterrizar en este bosque. Podemos escuchar los sonidos de, los, de las aves, infinidad de aves, que se encuentran entre los árboles, en el follaje de estos árboles, el sol brillante, y moviendo el cursor podemos eh, apreciar todo lo que nos rodea, aunque sea de esta manera virtual. Y algún día, no nos vamos a quedar con las ganas, lo podremos visitar. Y es por ello que poder, tenemos la obligación, el derecho, el deber de preservar nuestra naturaleza. Aquí, por ejemplo, hay una huellita. Vamos a curiosear en las huellitas. ¿Qué nos dicen estas huellitas? Vamos a darle clic y a ver. Nos ofrecen esas huellitas información sobre los pequeños animalitos que se pueden encontrar allí. En un lenguaje tanto español como en inglés, porque estas páginas están creadas en el Perú para el mundo entero, para nosotros y para el resto del mundo. ¿Sí? Lo podemos compartir, podemos volver y podemos visitar otro animalito más. Uh -huh. Podemos visualizar ahí fotos de la fauna que habita en esos bosques. Cerramos y seguimos visitando. Acá, por ejemplo, hay unas imágenes de hojitas. ¿A dónde nos llevará? Son nuestros modelos de estudio para Pili, para la mezclar y para mí. Estos organismos nos llaman mucho la atención por su belleza, por su, por su importancia, por muchas cosas más. Son pequeñas plantitas que en estos bosques son muy exuberantes muchas veces y recubren los árboles y los suelos de cuanto nos rodea, reverdecen nuestra visión. Son los llamados musgos. Nosotros les llamamos briofitas también. ¿Sí? Podemos compartir la imagen y podemos cerrar. Vamos a dirigirnos a otro lugar. ¿Qué lugar será? Adentro del bosque.